Bienvenidos a nuestra plática hoy día sobre conectar la vida, la vivienda, la salud y el bienestar. Manera de celebrar la Semana Nacional de Centros de Salud. Estamos muy emocionados de tener unos panelistas que vamos a presentar en un momento, pero antes de hacer eso quería presentarme yo, Nicole Lessen, una de las co-facilitadoras con mi colega Nicole Young. Ahí la puede ver. Y tenemos nuestro equipo de uh, apoyo de bilingüe del chat y nuestra intérprete Stella Laurman hoy día también. Y le vamos a presentar los otros uh, presentadores en un momento. Antes de empezar con las presentaciones, queríamos dar unos antecedentes sobre las inversiones de Core. Muchos de ustedes ya lo conocen de participar en eventos anteriores o algunas de las sesiones comunitarias que han llevado a estas cosas. Entonces CORE representa en las inversiones del colectivo de resultados basado en la evidencia tanto en modelo de financiamiento como en movimiento para lograr la salud y el bienestar equitativo usando un enfoque de impacto colectivo para responder a las necesidades de la comunidad. Con la colaboración de muchos de ustedes en esta llamada y otros en el condado, desarrollamos aquí las declaraciones de misión y visión que ven aquí y con la equidad al centro. Las condiciones de core para la salud y el bienestar son las que usted ve aquí. Nosotros creemos que están todos muy interconectados, por ejemplo, uno no puede tener una, una vida próspera si, si uno no tiene a vivienda y alojamiento estable a costa accesible, también afecta la educación y todos estos pasan por el medio que usted ven ahí de la equidad. Estas son oportunidades equitativas para lograr estas condiciones de core sin tomar en cuenta el código uh, postal, le, la edad o cualquier otra característica. Esa es la meta de las condiciones de core, de tratar de lograr estos resultados para todos equitativamente, que todos tengan esas oportunidades. Y el Instituto de Core para la Innovación y el Impacto es la organización para este tipo de estas pláticas y conversaciones de core que hemos tenido por este último año y medio y para otros entrenamientos y ayuda técnica que se uh, presenta bajo uh, la sombrilla de core. Aquí ven algunas de las cosas que se incluyen y es, esperamos ofrecer más de estos en los próximos meses. Entonces, como parte del Instituto de CORE, nos da mucho gusto presentar esta plática que es parte de la Semana Nacional de Centros de Salud. Para, el, para poner el contexto, va a presentar Amy mancía, después María Cadenas de Santa Cruz Community Ventures, que nos va a dar uh, las tendencias locales sobre vivienda y equidad. Y después, uh, información sobre algunas iniciativas locales. Darlene Torres, John Sobrani, que es un abogado con Watsonville Law Center, y él va a hablar con nosotros sobre el moratorio de uh, desalojamiento, Joe Crotonini, de uh, la Agencia de Servicios de Salud para los Desalojados, y Dina Loijos de los Centros Comunitarios de Salud, un uh, proyecto sobre la salud y la vivienda y John Lane va a hablar sobre uh, el proyecto de vivienda Santa Cruz. Después de esas presentaciones, tendremos sus preguntas y respuestas y vamos a hablar de próximos pasos. Entonces, hoy tenemos un formato un poquito más largo, una hora y media, y esperamos tener un poquito más de tiempo para hablar sobre estos temas de lo normal, por favor, sigan mandando sus preguntas en el chat y vamos y esperamos interactuar con nuestros presenta presentadores durante y después de sus pláticas. Alguna pregunta antes de que comencemos. Bien, Amy, creo que es tu turno. Gracias. Hola a todos y gracias a las dos Nichols por invitarme. Estamos muy emocionados de celebrar al, la Semana de Salud de Centros Comunitarios. Esta es la fórmula para comunidades fuertes para que tengan uh, entornos comunitarios y saludables tanto um, físico como mental. Entonces, la Semana Nacional de Centros. Es una cel celebración del 8 al 14 de agosto y esta semana celebra y crea conciencia sobre la misión, la resiliencia y los logros de los centros comunitarios, como ellos han demostrado su compromiso activo en la comunidad y en respuesta a la pandemia de COVID-19 y ofrecen uh, apoyo, no solo durante la crisis, pero todo el tiempo para para proveer servicio a la comunidad. Mientras que hip celebra esta semana, tenemos nuestros colaboradores de la coalición. Queremos dar la bienvenida a Encompass Community Service. Y a Janice también entre varios de nuestros socios que están aquí con nosotros hoy día. Santa Cruz Health Community Health Capital para la gente. Dientes Community Dental y sobre todos, todos nuestros socios en toda la nación. Cada día de la semana tiene un enfoque. Celebramos el Día de Salud Pública en la vivienda para las personas desalojadas. Hoy es el día de los trabajadores agrícolas. Después el aprecio de los pacientes, aprecio de las personas de apoyo y día de aprecio del, del personal con el día de salud de los niños. Pero antes de que transicionemos a nuestro panel increíble, quería compartir yo algunos datos sobre la vivienda y la salud para dar el contexto de nuestra conversación. Según uh, las uh, tasaciones de salud, el 27.2% de los hogares experimentan por lo menos uno de estos hacinamiento altos costos de vivienda falta de cocina o falta de plomería y hemos visto como por lo menos uno de estos cuatro ha impactado a nuestra comunidad localmente y en todo el mundo según uh, la encuesta comunitaria americana más de el 59% gasta más del 30% de su ingreso en el hogar. El gas, la renta, la electricidad, el gas y los servicios y la comida, por supuesto, que es esencial. Y cuando nos fijamos en nuestros datos locales de COVID-19, como los problemas de vivienda severos de salud afectan. Afectan a las personas más vulnerables en la comunidad. Como hemos visto, ha habido ha, muchos desalojamientos. Ha, Sabemos que el 56,3% han sido identificados en el sur del condado, el 53,1% en la comunidad latina. Y el 78.6 por ciento de esos casos se debieron a la transmisión de persona a persona en el hogar. Muchos padres y adolescentes en la comunidad han sido parte de nuestra fuerza laboral esencial, trabajando en las tiendas, el trabajo agrícola para, para trabajar, para poder alimentar a sus familias. Y también tenemos um, hogares con muchas personas, como vemos el 78.6 de la transmisión se debe a de persona a persona en el hogar, quería hacer algunas conexiones más entre la vivienda y la salud. Ha habido un aumento en las tasas de desempleo y esto ha afectado mucho a la comunidad actualmente se extendió el moratorio de desalojos, pero cuando, cuando ya no estén en su lugar, vamos a tener una, una crisis de desalojamiento. Más allá de la de las personas desalojadas que ya tenemos y el, el desalojamiento aumenta la tasa de mortalidad por cuatro veces más que la población en general, el desalojamiento impacta el bienestar. Gracias por estar aquí y estoy aquí para dar la bienvenida a todos nuestros oradores. Cómo podemos mejorar la salud y mejorar el acceso a la vivienda. Gracias. Gracias Amy. Me da mucho gusto decir que cada, cada semana es la Semana Nacional de Centros de Salud aquí en Santa Cruz. El próximo será María Cárdenas, déjeme saber cuando quiere que avance sus diapositivas. Gracias por invitarme. Por los que no conocen la Community Ventures, nos enfocamos en ayudar a las familias a comprender y utilizar su poder económico sin tomar en cuenta el código postal, raza, género o estado migratorio. Y esto es el centro de nuestro trabajo es el bienestar que las familias estén prosperando y inclu uh, incluyendo la vivienda. Para Ventures, decimos nuestros programas están impulsados por esta visión y estos son nuestros programas. Familias con más es uh, enseñar capacidades económicas futuro. Tiene que ver con uh, crear uh, bienes en DocuFund voy a compartir a unos datos en apoyo de los trabajadores uh, desalojados. Santa Cruz es un esfuerzo intergeneracional que se enfoca en los niños de 0 a 5 y alas. Es es un piloto de um, ingreso asegurado. Estos son los programas de ventures y la información que voy a compartir yo. Eso soy yo. Yo estoy aquí. ¿Me pueden hacer cualquier preguntas? Ok. Entonces, en, en DocuFan, esto es algo de lo que aprendimos y vimos en la comunidad. Tenemos hogares. La mayoría de los hogares tienen niños menores de 18 años. La gran mayoría. Muchos son a hogares dirigidos por mujeres. Tenemos una brecha de género. y la gran mayoría eran latinos, estos es en todo el condado y servimos desde Santa Cruz hasta Watsonville, Las, los números demográficos son a la división de los números. En promedio, la, la renta que estaban pagando son 1200, pero es un poquito uh, incorrecto. El costo de rentas es más bajo porque hay muchas gentes en un hogar. Y la otra razón porque la renta es tan baja. Por ejemplo, donde a veces el ranchero les da alojamiento por una cuota. La renta parece baja, pero realmente hay demasiada gente. Eh, en un hogar, así que quería ponerlo en contexto. La otra cosa que aprendimos, la mayoría de la gente estaba atrasado por un mes en su renta. Están tan, tan temerosos de ser desalojados que hacen lo que puedan, lo que tengan que hacer para mantener, uh, pedir pre prestado dinero. Técnicamente están atrasados con el terrateniente por un mes. Pero también tienen más deuda a partir, aparte de eso, que no tiene nada que ver. Entonces tenemos una, una brecha uh, económica. Una vez que se termine el moratorio de desalojamiento, los datos indican que están atrasados por un mes de renta, pero realmente es mucho más complicado que eso. También trabajamos como con 500 familias que no necesariamente estaban indocumentadas y vemos las mismas tendencias. Tenemos esta, esta crisis de deuda económica que se trata de la vivienda. Y la otra parte importante en cuanto a la vivienda, el tiempo el tiempo de en promedio que la gente vive aquí más de 15 años no son comunidades migratorias, no son gentes nuevas, son uh, residentes de largo plazo del, del condado que han estado aquí por más de 15 años, que tienen tremenda presión en cuanto a la vivienda y la estabilidad como en uh, la ciudad de Santa Cruz, donde la mayoría de las personas trabajan en hotel, debido al, al costo tan alto, eh, tienen que mudarse constantemente eh, y es inestabilidad y costos de depósitos. O sea, cuando llegó la pandemia, muchas de las personas sin hospitalidad, housekeeping, los quedaron cesantes de un día para otro, perdieron sus trabajos. y no se consideraron como residentes del área, pero agentes desechables. También ese sentido de pertenencia. Una de las cosas que quiero compartir que no incluí cuando nos fijamos en la crisis de vivienda en la región viene de dos partes del espectro. Uno es cambio. La comunidad está cambiando. Tenemos más población que necesita vivienda. Entonces, lo que llamamos personas que son ricos en cuanto a vivienda y no quieren cambiar de su lugar, pero tratar de mantenerlo. Eso pone presión en uh, tratar de alojar a toda esta gente y después las partes de um, tenemos otro push encima de los costos altos de uh, desarrollo. Y es por eso que este tema es tan complicado y tan difícil de tratar. Hay la falta de vivienda asequible para las familias y para los que apoyan estos servicios. Así que tuvimos presiones tratando de mantener el carácter de la región y presiones del mercado en general. En, en, en, para las comunidades que tienen trabajo más temporal es difícil de mantener y vamos a hablar ahora de la uh, la vivienda implica también un lugar donde el niño pueda hacer su tarea, un lugar seguro donde no esté expuesto a la violenta. La vivienda es el bienestar, se trata de movilidad, se trata de prosperidad. Tenemos que tomar en cuerpo el número de unidades de vivienda, pero la vivienda es la forma número uno de crear bienes o uh, acumular bienes. ¿Quién es el, el dueño de esas propiedades? Que, y han habido algunos modelos en la área de la bahía que han sido uh, muy exitosos para que las gentes puedan compartir. Uh, ¿Quién quien recibe todo el dinero de este desarrollo de unidades de a vivienda? Y esa propiedad entonces estaría disponible para ser comprada por uh, los inquilinos para que puedan crear ellos bienes y acumular bienes. Se trata no solo de la vivienda, pero la permanencia, la estabilidad para que. Uh, que ya no sea tanto como el 30 por ciento del costo del ingreso. Es una un tema crucial. Es complejo, pero tenemos que ser innovadores en la forma en que lo hacemos. Voy a terminar aquí con una historia. Tenemos muchos padres con niños pequeños que sí están trabajando. son gente que trabajan. Yo sé que tenemos persona, una pandemia de desalojados, pero el hecho es que muchos de nuestros trabajadores están trabajando full time todas las horas que puedan, que no tienen cuidado de niño para ellos y lo que ellos ganan es menos de 30, 50 por año en todo el lugar y parcialmente porque tenemos estas industrias que pagan sueldos bajos. Cuando tratamos de los planes de desarrollo económico de la región, qué tipo de industria puede, pueden proveer una, un sueldo en que se puede vivir mientras que el mercado sigue subiendo y subiendo. Y cómo reconocemos que el tema de vivienda se trata de las personas que viven aquí que hacen esta comunidad posible. Gracias. Gracias, María. Eso fue uh, muy importante lo que usted nos dijo de tantas tendencias en nuestra comunidad y cómo se, uh, hay intersección entre todas ellas. Agradecemos que usted uh, puso el fundamento para los siguientes oradores. Ahora quisiéramos saber de Darlene Pérez, de Salud para la Gente, y ella nos va, y nos va a dar... Ah, información. Darlene, sigue adelante. Gracias. Gracias a todos. Wow. Amy mancía y María Cadenas, esas fueron presentaciones increíbles. Yo soy Darlene, de Salud para la Gente. Soy la gerente para los servicios de la comunidad de salud. Y lo que hacemos en nuestro departamento es de identificar los determinantes sociales de salud. Y recientemente, en los últimos más o menos cuatro años, Estamos tratando de comprender qué está pidiendo la comunidad y cuáles son las barreras al cuidado. Y lo que hemos encontrado es que la inseguridad de comida, el transporte y el, el, la vivienda siempre han sido los tres más importantes. La vivienda ha pasado de estar en la, lo, la de abajo de la lista a lo más importante en la lista. La inestabilidad de vivienda es una gran preocupación. Otra vez con el COVID en este último año y medio. Uh, hemos reevaluado las preguntas que estamos haciendo en cuanto a la vivienda porque estamos viendo estas tendencias. Queremos comprender lo que nos está pidiendo la comunidad y estamos viendo que el hacinamiento se ha vuelto un tema muy importante, como mencionó Ivy. el 30% o más del ingreso va hacia la renta y los servicios. Y lo que hemos encontrado es que el 44% de nuestros pacientes gastan la mayoría de su sueldo en la vivienda. Una de las otras cosas es que no hay disponibilidad de vivienda asequible. Aún con los empleados de salud y algunos de nuestros colegas oímos que no hay vivienda disponible. Desafortunadamente, nos, les encantaría vivir aquí, pero no pueden pagarlo. Tienen que venir manejando para ir a trabajar y encontrar vivienda en otros lugares. Por supuesto, el desalojamiento también es un factor en enorme. Todo esto se relaciona a los determinantes sociales de salud. Estamos mostrando un aumento en la depresión, la ansiedad, debido a siempre constantemente estar preocupándose de pagar la renta. Y otra vez, una de las cosas que no es un enfoque principal para estos pacientes, porque su sus, uh, su cuidado médico se vuelve lo último en la lista de prioridades y estamos dia diagnosticando a los pacientes después en lugar del cuidado preventivo. Porque y estamos tratando de cuidar al paciente una vez que ya está más avanzada su condición uh, algunas. Nuestra agencia ha visto más diabetes. Algunas de nuestros pacientes están hablando de la incapacidad de. De cuidar la de la casa. Hay una falta de. De cuidar el hogar de uh, asma de, en los niños de no tener ventilación apropiada uh, estar expuesto al plomo. Hay muchos factores que hay que considerar cuando se habla de la vivienda. Si uno está enfocado en el poder pagar la renta y los servicios, uno va a tener ansiedad pensar, ¿puedo hacer ese pago? ¿O ¿Puedo pagar los medicamentos? Salir, salud está tratando de encontrar alternativas para asegurar de que estas no sean barreras al cuidado. Quiero decir, esto es una plataforma increíble de tener estas conversaciones. Todos estamos viendo estas tendencias y no hemos tenido la, una plataforma como esta para hablar sobre esto y a, a ver cómo podemos apoyar a nuestra comunidad. Gracias, Arlene. Gracias por esa actualidad, esa actualización y darnos más información sobre lo que están viendo ustedes en salud. John, ¿tiene algunas um, diapositivas para compartir? Siga adelante, John. Gracias. ¿Puede ver mi pantalla? Sí. sí. Yo soy John, soy un abogado sobre um, vivienda en el centro de uh, Watsonville Law. Quiero hablar sobre los desalojamientos. Y algunos de los uh, desafíos tengo uh, las diapositivas en inglés y en español. Estas son las fechas límites principales a fines de septiembre. Se terminan las protecciones en California. Esta es la ley ahorita eh, van a terminar el día 30 de septiembre. No va a haber, no van a haber protecciones para alguien que no puede pagar su renta el día primero de octubre. En cuanto a la, la brecha o el problema de desalojamiento van a empezar en octubre. Las personas están protegidas de, um, uh, van a estar protegidos de la renta anterior, pero no la nueva. Y el moratorio del CDC, no voy a hablar mucho de ese, pero ese termina el día 3 de octubre. Protege a los. Um, que el moratorio en California, las cortes han decidido que las protecciones son. Mientras el, DC, el CDC si sí lo utilizamos. No es realmente en lo que nos enfocamos y para conseguir esa protección el inquilino necesita llenar este formulario uh, para postergar su renta mientras COVID se puede hacer en cualquier momento en el proceso de desalojamiento. Vamos a hablar un poquito sobre las protecciones bajo la ley actual que se llama AB 832. Esto detiene los desalojamiento basado en no pagar. Solo protege a los alquilinos que deben renta y eso es durante todo COVID y de marzo de 2020 de fines de septiembre, los um, propietarios pueden colectar la renta en la corte de reclamos menores. Hay un programa de Emergen, renta de emergencia se aumentó del 30% al, al 100% lo que dijo María Cadenas que las gentes es que um, que deben renta a usted usted no le va a reembolsar por esa renta por los uh, los préstamos que usted consiguió de amigos para ayudarle a pagar la renta eso no se puede resolver. La gente tiene que aplicar para esa ayuda de renta lo más posible. Para estar protegido, protegido como un inquilino en California, el, pro, el propietario tiene que mandarle todas estas declaraciones que uno debe dinero de renta. Si usted lo, lo puede firmar que usted ha, ha perdido ingreso debido al COVID y no puede pagar su renta, tiene que llenar ese formulario. La otra, el otro requisito es que todos los uh, inquilinos tienen que pagar el 25 uh, por ciento de lo que deben o solicitar esa ayuda de alquiler. Las gentes tienen que inscribirse a ese programa lo más pronto posible. Si recibe la declaración por correo, lo tiene que regresar lo más pronto posible. Esto lo saqué del sitio web del estado hoy día y ustedes pueden ver que el primer número son uh, los fondos solicitados, 10, más de 10 millones de dólares y ustedes pueden ver cuánto se ha pagado. Entonces el 20 o sea, dos mil dólares, dos millones de dólares se ha pagado hasta ahorita. Si ¿Sí? puede poner usted algunos uh, enlaces en el chat para cómo la gente puede conseguir esos formularios para que todos puedan difundir esta información. Gracias por esa presentación. Ahora vamos a saber de Joey, del proyecto de las personas desalojadas. Y él va a compartir algunas cosas con nosotros sobre lo que pasa cuando uno no tiene alojamiento. John está hablando de cómo prevenir eso y Joey nos va a contar sobre qué pasa cuando no está. Yo soy Joey Crossogini, soy el gerente del proyecto de salud de las personas desalojadas ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno, entonces, sí. Yo trabajo para el proyecto de salud de las personas desalojadas y en cuanto a la Semana Nacional de Centros de Salud, nosotros estamos localizados en Santa Cruz, pero trabajamos en todo el condado de Santa Cruz. La misión es eliminar el desalojamiento al proveer cuidado comprensivo y vivienda para todos. Um, tener un centro de cuidado que provee. Um, proveemos servicios para abuso de sustancias y acupuntura. Distribuimos Narcan, un programa de medicina en, en, eh, medicina en el sitio. Tenemos 12 camas en un centro de cuidado. Tenemos uh, programas de vivienda permanente. Ayudamos a navegar el sistema de vivienda y tenemos un equipo que trabaja con las uh, salas de emergencia. Uh, una de las cosas de hacer este cuidado de las personas uh, desalojadas, uno no puede esperar que la gente venga a una clínica, a un edificio, entonces recientemente obtuvimos clínicas móviles, mientras que necesitamos personal, lo cual es típico en todo el condado. Re tenemos esta clínica excelente, móvil, pero no tenemos el personal. Estamos trabajando en eso. Tenemos un comité de medicina de la calle. También estamos trabajando con la coalición de reducir daño. Uh, para llevar esto a la comunidad. Uh, uh, esta medicina de la calle incluye alcance normal y otros proveedores como uh, una enfermera practicante, ayudantes, doctores, psiquiatras uh, y otro personal que pueden dar el cuidado en vivo. Muchas veces son equipos más pequeños, que eso permite ex acceso expandido al cuidado. Y como pueden ver en esta foto, esta, ella es una de nuestras enfermeras en el campamento y está haciendo el trabajo ahí. No sé si puede ver aquí el señor. Él tiene, el señor le está deteniendo una sombrilla porque está, yo, estaba lloviendo ese día. Trabajamos con salud para la gente. Tenemos clínicas móviles con ellos los jueves y estamos ahí los lunes y los jueves para hacer este trabajo, dado que ten, tenemos falta de personal, utilizamos muchos de nuestros miembros comunitarios como el Community Action Board y Salud para la gente para ayudarnos con estos servicios. En cuanto a números. Unos números generales para todos los Estados Unidos. Siempre me gusta incluir esta ah, definición de compartir ah, bajo las reglas federales no se consideran desalojados. Las er personas que se juntan varios en un hogar. Cuando tenemos gente compartiendo con otras personas, viviendo en un garage, o varias personas en una recámara, mientras que los distritos escolares escolares sí usan estos criterios. Y si usamos ese criterio, tenemos como el doble de las personas que se consideran uh, desalojadas en nuestro condado. Pero para el hecho de, de la definición regular, por así decir, uh, como el mil. 17,700 de ellos están a la intemperie. Esto no es una sorpresa, pero mucha inestabilidad de vivienda se trata del racismo o se basa en el racismo. Hay un proyecto que está ocurriendo en Berkeley que se llama las raíces de el proyecto de raíces de racismo estructural. Les animo a que vean este sitio web. Desafortunadamente no incluye el condado de Santa Cruz, pero usted puede comparar el condado de Santa Cruz al condado de Marín en cuanto a la, los uh, datos demográficos y ser uh, propietario está muy altamente segregado en viviendas blancas. Después, por más de un siglo, tuvimos más de un, más de un siglo de vivienda uh, separada que creó uh, ambientes segregados después de, después de que ocurrió la, la supuesta uh, desegregación. Hay políticas de uh, que restringen el uso de propiedad. Y eso lleva a menos a uh, vivienda asequible aquí en Santa Cruz tenemos algunas políticas menos restrictivas de uso de terrenos. Por ejemplo, las unidades uh, separadas en, en el mismo hogar. Pero aún todavía tenemos muchas personas y quizá uno de los niveles más altos de desalojamiento en todos los Estados Unidos. Lo vemos como un problema de salud pública por varias razones. Salud pobre es una causa muy importante del desalojamiento y tenemos que ver cómo está ha creado nuestro sistema de uh, cuidado de salud. porque Individuo, un individuo quizá tenga no lo suficiente de seguro y eventualmente pierde su trabajo y se encuentra desalojado o vende en su casa y después la gente no puede pagar sus cuentas. El desalojamiento lleva a toda una serie de problemas de salud. Obviamente viviendo afuera en el ambiente, en la intemperie es uno de ellos van a ver tasas más altas de diabetes, de condiciones del corazón y eso está muy bien documentado en las investigaciones. Las personas desalojadas tienen uh, una tasa más alta de, con, de condiciones de salud. Si uno piensa de Guardar sus medicamentos. Si uno necesita un refrigerador para su medicamento, eso sería imposible si uno está viviendo afuera. Hacer citas. Muchas veces, dado las, las necesidades básicas, y lo secundario es ropa, comida, un lugar donde puede quedar. Y, por supuesto, el estigma. El trauma sistémico impacta a las personas que desalojadas sobre lo, todo lo que hemos visto en estos últimos meses que varios de los campamentos desalojados se han quitado y se tienen que reacomodar en otro lugar y el estrés que eso tienen los individuos es, es, es, crea mucho estigma y ya lo hace difícil para que la gente quiera venir a un edificio para su cuidado y desafortunadamente no solo el tipo de paciente que vemos, pero lo pueden ver en el reporte sobre las muertes de las personas desalojadas. Aquí tenemos unos números muy desafortunados, las personas desalojadas. Uh, murieron 5.4 veces más que la población que sí tiene vivienda. Uh, la mortalidad de las personas uh, en este condado, tendríamos como uh, el 10 mil de personas que murieran en lugar de 2 mil personas. La diferencia en uh, el largo de vida. Para las personas con hogar como 75 años, las personas desalojadas como 51 o ah, y en mujeres 50 y casi 5 años. Ya han habido en el año 2021 49 muertes de que sabemos de las personas desalojadas. Y si esta tendencia sigue serán como 90 muertes este año comparado al año pasado. Es, es algo, una realidad muy desafortunada en Santa Cruz y no es solo Santa Cruz, en toda la costa del oeste y también hemos visto aumentos en la mortalidad que anteriormente estaban uh, desalojadas y ahora sí tienen vivienda. Pero es por razón del trauma que ellos experimentaron durante todo el tiempo en que ellos estuvieron desalojados y el uh, impacto que tuvo en su salud. Y pueden ver en una, este es un ejemplo de un caso de una persona con quien nosotros trabajamos hace algunos años y nos fijamos en sus visitas a las salas de emergencia, los días internados en el hospital. Y esto es alguien que, como ustedes pueden ver, como 40 visitas a la sala de emergencia a 10 días internados en el hospital y pueden ver la diferencia de cuando empezó el manejo de su caso. Y aquí, ahí fue en este punto donde consiguieron una vivienda y después de eso. Después de esa crisis que uh, hubo un periodo en que casi 12 meses ese individuo no fue a la sala de emergencia, aún todavía quizá tenga problemas de salud, pero las visitas innecesarias a la sala de emergencia, uh, sus circunstancias cambiaron porque empezó a, ver, a venir a nuestra clínica o nosotros empezamos a verle. En HPHP HP, tenemos como 100 clientes en vivienda apoyada permanente. Esta señora es una de nuestros clientes. Uh, actualmente, los clientes han sido alojados por un promedio de cinco años y medio. Se pueden quedar ahí todo el tiempo que quieran. Como unos 200 más o menos clientes reciben el, la administración de su caso de nuestra agencia. Estamos afortunados de que uh, compartimos nuestro plantel con Housing Matters y han adquirido un edificio de cinco uh, pisos. Quizá conozcan a este plantel, pero vamos a tener espacio extra para clínicas, así como crear 120 unidades de vivienda permanente uh, por Housing Matters. Estamos muy emocionados sobre esto. Más personas son más pacientes que pueden recibir cuidado de salud y se espera que este proyecto se termine en julio del 2022. Si usted quiere aprender más sobre esto o inversión, eh, oportunidades para invertir, por favor ponga en Google Housing Matters, El, este enlace que está aquí realmente no funciona no funcionaba, pero ponga en Google Housing Matters si usted quiere investigar más sobre esto. El, el, clínic, el espacio de clínica y necesitamos que gentes nos ayuden para que la gente se tengan alo, uh, alojamiento. Estas son algunas de las personas que están involucradas con eso. Housing Matters, Community Action Board. Esta, esta diapositiva es vieja, ah, pero creo que todo lo que está aquí está correcto. ¿Qué puede hacer usted? Tenemos la situación ahora mismo en nuestro condado que los moteles de COVID ya no se están utilizando porque se están terminando los fondos para eso. Como los 250 personas van a perder su vivienda permanente estable en los moteles de COVID ah, para el final de diciembre. Entonces tenemos un gran equipo que se llama esta ola de realojamiento. Están haciendo un gran trabajo en encontrar a vincular a estas gentes con un vale de vivienda y ayudarles a encontrar otra vivienda, pero solo alcanza hasta cierto punto. Y aparte de todo encima de todas las personas que ya están desalojadas, tenemos una oportunidad donde tenemos, tenemos 270 vales de vivienda uh, de emergencia. Y es un vale y eso quiere decir que tiene que encontrar a alguien que acepte este vale o a lo mejor alguien que tiene un lugar disponible que sus hijos ya no viven en la casa y cómo pueden usar esas unidades para que se les pueda pagar como propietario y crear soluciones para las personas desalojadas. Muchas personas tienen inquietudes sobre el estigma yo no quiero alojar a esa gente y eso es una uh, inquietud legítima, pero del propietario. Entonces es darle un incentivo, ¿verdad? Estamos buscando nuevos propietarios y darles un depósito aumentado y recordarles. Todo esto viene con administración del caso. Van a ver personas que le apoyen a la persona para que pueda ser autosuficiente. Puse algunos enlaces aquí y quiero reconocer que hay que humanizar, reconocer, ser amable, gentil para y educar a las personas sobre las diferentes oportunidades en el condado de Santa Cruz. Hay muchos de nuestros colegas van a hablar sobre esto hoy día, pero también en todo el estado y en los Estados Unidos sobre diferentes uh, proyectos. No tuve la oportunidad de checar el chat, pero voy a estar aquí después y puedo tomar preguntas. Gracias. Nosotros también vamos a checar el chat. Gracias por el mensaje y la gran información. Ahora vamos a saber de Dina Noejos. The Santa Cruz Community Health Center. En, en honor de la Semana de Centros uh, de Salud Nacional, tenemos un programa que tiene que ver con uh, servicio dental. Gracias, Nicole. Buenas tardes. Buenos días. Como dije, lo soy la oficial de impacto de uh, Santa Cruz Community Health. Primero, quiero agradecer a. Health and Community Partnerships y Core Investments para dar la prioridad a la semana de uh, salud. Porque estas relaciones fortalecen la fórmula que tenemos aquí en el condado de Santa Cruz que nos fortalece. Los centros de salud de comunidad también somos innovadores. Ahí uh, tratamos con los factores que afectan a todos estos um, valores, valores, poblaciones, servicios, innovaciones y lo que es único en Santa Cruz. Somos colaboradores, trabajamos juntos para resolver problemas para crear soluciones sostenibles y eso es muy evidente por todas las presentaciones que hemos oído hasta ahorita. Nuestra misión de Community Health Centers, la misión de Santa Cruz Community Health es de mejorar la salud de nuestros pacientes y la comunidad y abogar por las metas uh, económicas, feministas, políticas, sociales. Siempre tenemos, uh, nos vamos a tener a nuestras rutas. Es nuestro centro operado por más de 47 años. Un grupo pequeño de um, estudiantes de la Universidad de Santa Cruz empezaron la clínica. Hemos estado en el Cliff Family Center y en Live Oak. También trabajamos para uh, darles a la, la gente la oportunidad de alcanzar sus sueños. En el 2012 nos volvimos un centro de salud calificado federalmente para que la gente no tenga que pagar. Queremos dar servicio equitativo a cualquier persona que pasa por nuestras puertas los siguientes a puntos que voy a hacer no es único hacer Chris Community Health <coughs> todas estas ideas las o esta descripción describe parte de nuestro somos uh, colaborador, colaboramos con todos nuestros socios empresas escuelas para mejorar uh, los resultados para personas médicamente vulnerables tenemos servicios por uh, telemedicina uh, a recibir las vacunas en el carro, mientras que um, los pacientes tengan acceso o continúen acceso a servicios básicos, mientras que el covid sigue empeorando la equidad social y médica, hemos tratado de cambiar nuestros uh, servicios para ajustarnos a esa necesidad. No más voy a hablar sobre esto brevemente, porque todos los anteriores hablaron muy bien sobre todas estas cosas. Los impactos que la vivienda tiene en la salud. Ah, cuatro caminos principales y las personas. María habló muy bien sobre la estabilidad, la calidad y la seguridad, la asequibilidad y las viviendas. Entonces, muy rápidamente. Hay mucha investigación que existe que claramente vincula estas uh, cosas. La falta de um, vivienda ha llevado a uso de drogas en um, adolescentes físicamente, en asma, uh, desarrollo uh, atrasado físico y mental, uh, asequibilidad que la gente tenga un costo o una, tengan demasiados costos y tengan que no comprar comida y ropa. Y también um, en ciertas vecindades no hay acceso a comida saludable o actividad física afuera. Entonces, el mensaje básico. Ofrecemos parte de la solución. La foto que ve usted aquí. Sí, es 1500 Capitola Road. Es el domicilio de nuestro uh, grupo de edificios. Este es el próximo paso en la evolución de nuestra comunidad. Es una sociedad entre Santa Cruz Community Health, uh, Dientes y Midpen Housing. Este es único en nuestra comunidad. Tenemos una clínica de más de 20 mil pies cuadrados, 57 unidades de house de uh, casa vivienda accesible y la clínica dental y junto los socios están trabajando juntos uh, no en esta orden de prioridad. Lo primero es acceso a cuidados de salud de alta calidad. Vamos a continuar con nuestro modelo de cuidado holístico, optometría, farmacia, telemedicina. Y usted lo puede ver aquí. La parte verde entre los edificios, entre nuestro edificio, es una plaza de pies cuadrados externa, donde puedan tener eventos. El número dos, sabemos que el acceso a cuidado dental, pero solo el 15% de los residentes uh, en medical están recibiendo servicios dentales y para las personas mayores el cuidado dental es la necesidad número uno y dando acceso a servicios uh, asequibles. Y lo tercero es la vivienda que se dan prioridad a los residentes de Live Oak con el enfoque de vivienda primero para crear estabilidad y po po poder uh, tener una buena vida. Tenemos 57 unidades para individuos que requieren uh, administración de su uh, caso intensivo, okay, dirigido por tres entidades de largo plazo en nuestra comunidad. Estamos vinculándolos a otros servicios para la, la prosperidad en el corazón de la Entonces, la idea nació en 2017, después de cuatro años de permisos y aprobaciones, y por supuesto, un año de demora debido a COVID. Empezó la construcción este año. Muchos de ustedes estuvieron ahí en la ceremonia. Y esperamos verles otra vez en el año 2022, cuando se abra la clínica, que es será bien pronto. Y la vivienda es un, será un año atrasado a nosotros. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Ya empezamos la construcción hace 100 días. Estamos progresando bastante. Pueden ver en la foto. Arriba está el, el dibujo y abajo las fotos de la semana pasada de la construcción. Hemos hecho uh, el trabajo subterráneo, los cimientos y se puede, se puede ver el progreso en 1500 Capitola Road y usted puede ver, pasar y ver el progreso. Los fondos están, uh, tenemos el 87% recabados y hay muchas oportunidades para donar a esto. Entonces, otra vez, este es el plaza, la plaza en el diseño. Para más información, pueden ir a nuestro sitio web, SC Health Centers, o a 1500capitularroad.org y hay un botón de construcción. Y ahí van a ver las fotos en vivo cada 10 minutos. Usted puede ver la, el proceso de cada día. Porque de día a día no se ve tan diferente, pero um, hay mucho progreso. Y la próxima. Entonces, al final les dejo con esta cita de Howard Zinn. Dele a las personas lo que necesitan, un hogar donde vivir y el cuidado de salud para estar bien. No pregunte quién lo merece, todos lo merecen. Gracias. Sí, de veras. Gracias, Dina. Fue una gran um, presentación. Es muy bonito ver su emoción sobre este proyecto y verlo. Entonces, ahora vamos a ver de Don Lane. Y Don. Voy a uh, presentar sus diapositivas. Oops, sorry, one moment. It's not my technical day today. No es media técnico hoy. Ok, okay, aquí vamos. Espero que todos puedan verlo. Don es el director interino de la mesa directiva de Housing Santa Cruz County. Él uh, nos va a hablar y después vamos a poder hablar sobre sus preguntas. Gracias por invitarme a participar. En esto lo agradezco mucho la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo. Y el gran trabajo que están haciendo nuestros colegas. Estoy con una organización bastante reciente que se llama Housing Santa Cruz County. Y aquí ustedes pueden ver de lo que tratamos. Empujamos la idea de que nuestro necesitamos acceso a, a hogares seguros, estables y asequibles para tener una comunidad próspera. Entonces, la mala noticia es es que hemos pasado mucho tiempo de que hemos hablado hoy día, hablando hoy día de que hay una crisis de vivienda y los impactos negativos en las que tiene en la salud de tantas personas en nuestra comunidad. Esto es muy preocupante, sin embargo, hay buena noticia y eso es que realmente. Casi todos en la comunidad sabemos, saben que tenemos este problema. Todos vivien, vivimos con esto en diferentes formas. Algunos de nosotros, nosotros mismos, tenemos familiares que lo están experimentando, clientes que lo están experimentando, otros familiares, colegas de trabajo. En, en todos los lugares donde vamos, oímos estas historias. Lo bueno de esto, la buena noticia es que realmente no tenemos que persuadir a las personas que tenemos este problema y en nuestro problema, pro, trabajo en la defensa, es que es útil saber que la gente comprende que hay un problema y tiene alguna idea de la profundidad de esto. Entonces, donde nosotros empezamos es que tenemos que mostrarle a ah, las personas en la comunidad en que hay soluciones factibles y todos tenemos un rol en poner esas soluciones en prácticas y hacerlas verdaderas. Entonces, y nuestra filosofía sobre esto es que si las personas solo están hablando sobre el problema, diciendo, ay, ay, ay, retorciéndonos las manos y hablando. Estamos atorados, estancados, creemos que es muy importante hablar con las personas sobre oportunidades como hizo Gina, un maravilloso trabajo y otros también, pero fue un tan buen ejemplo de, de ofrecer la esperanza y cuáles son las oportunidades y tenemos que seguir haciendo eso para decir, mostrar cuánta oportunidad hay. Y eso nos mantiene, mantiene a las personas trabajando hacia las soluciones, porque sin eso sí vamos a seguir estancados. Entonces, lo que hace nuestra organización es nosotros, nosotros somos nuevos. Lo que voy a describir es todavía está en desarrollo porque empezamos en febrero de este año, pero estamos haciendo este trabajo en diferentes etapas de desarrollo. Una parte es abogar por proyectos muy específicos. Hay propuestas en casi cada jurisdicción en, nuestra, en nuestro condado. Y nosotros nos vamos a presentar y abogar por estos proyectos. También hay decisiones de políticas que se tienen que tomar en esas jurisdicciones que pueden adelantar en la vivienda asequible. También queremos avanzar ideas, compartir ideas sobre qué es lo que hace una diferencia. El ejemplo de Gina fue tan importante porque es un recordatorio, es uniendo físicamente la salud y el. Y la vivienda ayuda, le ayuda a las personas a comprender la relación entre las dos. También estamos ahí para apoyar a las personas y organizaciones que están haciendo un buen trabajo con la vivienda asequible. Es, muchas veces esos estos a uh, estas agencias hacen ese trabajo tranquilamente sin. Um, sin que mucha gente lo sepa. Esto hay que hacerlo saber cuando un, pro, un propietario está aceptando un vale o se está construyendo una unidad. Esto es bueno y tenemos que hablar más sobre esto. Tenemos que educar a personas en la comunidad que sí hay soluciones, hay diferentes modelos que están funcionando, que están en progreso. Y si nosotros uh, llevamos a cabo estas ideas y las hacemos verdad, verdaderas pueden mejorar la salud y la vida de gente. Nomás tenemos que seguir compartiendo esas ideas con la gente. Y lo último es de influenciar a los tomadores de decisiones y los líderes. Esto no es difícil en el sentido de que yo creo que muchos tomadores de decisiones en nuestra comunidad, sí reconocen que la vivienda asequible es un gran problema, pero se distraen. Siempre hay otros temas que tienen que tratar pero tenemos que seguir, seguir hablando con estas gentes. Mantengan esto como una máxima prioridad, porque uh, algunos de los otros temas, como la equidad social, el COVID y todos los demás, la vivienda tiene un gran impacto en todos esos otros temas. Siempre tenemos que recordarles que esta, este okay, tema siempre tiene que ser de prioridad máxima. Tenemos, tenemos algunas maneras muy específicas que en que hacemos nuestro trabajo. Tenemos un sitio web dinámico que está creciendo ahora y un momentito y lo, voy a, lo puse ahí en el chat constantemente estamos tratando de mejorar nuestro sitio web para que la gente pueda ver exactamente lo que está pasando en cuanto a la vivienda asequible, proyectos que están en desarrollo y los temas de políticas. Tenemos un contenido vibrante de redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y estamos constantemente tratando de, de señalar el trabajo, destacar el trabajo que se está haciendo para los que no quieren las redes sociales, tenemos boletines mensuales. Hemos presentado algunos eventos comunitarios para el trabajo de educación e involucrar a la comunidad, incluyendo el mes de vivienda asequible. Algunas de las personas en esta llamada han participado en ese evento. Es una oportunidad para alzar este tema a un nivel más alto. Tenemos una herramienta muy específica de movilización para la defensa que lo hace muy fácil. Algunos de ustedes que, que está ya los conozca por el, por el uh, sitio web y le pueden con unos clics nomás le puede mandar un mensaje a su funcionario elegido por favor. Uh, apruebe esta ley o por favor apruebe este proyecto, porque ne tenemos, necesitamos tener herramientas para que esto le sea fácil y por último. Uh, estamos trabajando en cuando vemos una oportunidad, vamos a ayudar a reunir personas para poder mover adelante algunas buenas ideas, como una facilitación, voy a nombrar un ejemplo. Como muchos de ustedes, el AMOL de Capitola se está redesarrollando. No podríamos conseguir más unidades de um, asequibles. Reunimos a algunos expertos para que tuvieran una lluvia de ideas sobre en ese proyecto. En lugar de tener 15 de unidades, podría tener 30 que serían otros 30 unidades, 100 unidades asequibles. Buscamos oportunidades como esa para reunir a personas que a quien les importa este tema y que necesitan un pequeño empuje o apoyo um, y la razón por la cual estoy aquí es que nuestro Queremos animarles a unirse a nuestro esfuerzo. Necesitamos tanto individuos como organizaciones. Tenemos como 40 organizaciones en el condado de Santa Cruz que es parte, son parte de nuestra coalición. Únase individualmente o inscríbase en nuestra lista de correo o síganos en las redes uh, sociales. Pero le necesitamos que usted sea parte de este movimiento. El trabajo es duro, pero hay mucho que está pasando. Este es uno de los mejores momentos en la historia reciente para conseguir más dinero para la vivienda asequible y se habla más de este tema. Y hay cambios en cuanto a los reglamentos que van a facilitar la vivienda asequible, pero también hay obstáculos enormes inclusive la resistencia en la comunidad. Nosotros necesitamos movilizar la comunidad. Muchas gracias. Gracias, John. Y gracias a todos nuestros presentaciones, presentadores, por compartir todas estas ideas y maneras de involucrarse. Ahora vamos a abrirlo para preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen para los presentadores uh, del público entre sí u otras ideas de opciones para vivienda asequible? Puede alzar la mano usando el botón de reacciones o si gusta. Puede poner una pregunta en el chat y esto lo puede hacer en inglés o en español. ¿Alguna pregunta? Sí, muy, muy raro que este grupo sea, sea tan callado. No es uh, típico. Sí, Henry. Bueno, voy a levantar la mano y voy a presentar un tema. Yo lo agradezco mucho. Esto, Nicole y Nicole, les agradezco las prácticas de un café, otras maneras de unir a personas y compartir información. Todo fabuloso. Todos quiero. Um, felicitar eso a medida que estemos trabajando en eso, yo he visto dos grandes barreras para nosotros de la perspectiva del Watsonville Law Center y salud para la gente, pero yo trabajo con las dos organizaciones. Una de ellas es una falta de datos locales y, me, por ejemplo, trabajando con la ciudad de Watsonville, ahí tenemos aliados muy fuertes que quieren ayudar, pero nos hacen unas preguntas muy básicas sobre el número de inquilinos en la ciudad y cuántos de esos inquilinos cambiaron de hogar en los últimos seis meses o doce meses. Y esa información no está disponible de las fuentes aparte de nosotros. Yo sé que Santa Cruz Community Health y Salud están haciendo muy buen trabajo con los deter determinantes de uh, sociales de salud y para resolver ese primer problema, podemos em empezar a compartir datos a nivel regional, no, pa no para un propósito específico, pero para tener un banco de datos cuando lo necesitemos y lo segundo que en el centro de salud. Estamos trabajando en el centro de derecho con muchas familias indocumentadas y ellos no no quieren esperar para la fecha de corte. Si sí, ellos reciben una carta amenazante de un propietario y usted es vulnerable y usted siente que es el ejercicio del poder de la corte del gobierno, uno voluntariamente se salen de la casa, aunque saben que va a ser un desastre y y después el abogado le puede decir pues usted tiene derechos. O puede recibir ayuda de cualquiera de estas agencias. Y eso está pasando en una magnitud mucho, mucho más grande de lo que la, los informes de la corte indica sean los desalojamientos. Recibimos un número de la corte, un número muy pequeño que vi que fueron solo, hubieron solo cinco desalojamientos en el condado de Santa Cruz durante COVID. Y todos nosotros hemos visto, todos hemos visto más de cinco agentes en este último mes apenas, que han sido forzados por varias circunstancias a salirse de su hogar o unirse con otra familia. Nosotros no estamos captando esa información. Y un observador de afuera al nivel federal, si ellos están pensando dónde vamos a enfocar los recursos para prevenir que ocurran los desalosamientos, no están viendo la magnitud del problema por uh, estos. Todas estas mudanzas, no creo que hay buena manera de uh, captar la magnitud de, del problema otra vez quiero agradecerles a Nicole y Nicole por uh, presentar esto para que todos nos podamos reunir en un solo lugar. Gracias Henry y gracias por esos excelentes puntos que usted hizo. La importancia de datos uh, detallados actuales. Estoy curiosa que si algunos de los centros de salud sobre um, están uh, tomando datos, uh, captando datos sobre las personas que han tenido que salirse de sus hogares. Dina, sí, sí, definitivamente estamos preguntando sobre eso. Estamos empezando a implementar una encuesta sobre eso, pero, pero tenemos uh, preguntas sobre la inseguridad de vivienda y las notas en los archivos electrónicos. Se toma notas si la persona está amenazado con un desalojamiento. Quizá haya un pequeño banco de datos que podríamos hacer para uh, juntar toda esa información. Hay otras preguntas que ustedes tienen entre sí o para algunos de los presentadores. Se presentó mucho, mucho, muchas ideas, mucha acción potencial. ¿Alguien tiene acciones que piensan tomar o hacer debido o como resultado de la plática de hoy? María, ¿tenía un comentario? Sí. Gracias, Nicole. No más, estoy muy agradecida por todos los que compartieron información en los comentarios y quiero dar un recordatorio que este problema de vivienda es regional, es estatal, pero regional y no tenemos que parar y al nivel estatal y al nivel regional. Cuanto más podemos involucrar al área de la bahía que ellos construyan vivienda, eso también nos va a ayudar con nuestra región. Es no solo el hecho de que estemos aislados, pero hay que apoyar a los esfuerzos de construir vivienda en todas las áreas porque eso va a ayudar con la presión en nuestra propia región. Sí, gracias por ese recordatorio, María. Otros comentarios, preguntas, cosas que quieren destacar o señalar de lo que hemos oído hoy. Nicole. Yo no más quiero decir que con estos datos a nosotros nos encantaría tener estos datos compartidos que podríamos compartir. Okay. Si nos pueden hacer llegar estos datos, nosotros podemos ayudar a difundirlo, agradecemos. A nuestros um, comentarios muy amables sobre las pláticas de CORE es maravilloso tener la oportunidad en cada chat, en cada conversación, cada plática nos encanta la idea de que todas estas coaliciones estén unidas porque es todo lo que se trata y todo lo explicaron y lo han demostrado también. Si sí tenemos algunas otras cosas que queremos presentar con ustedes pero por favor, uh, nunca, ya no acabamos, pero quiero compartir estas cosas. Nicole, yo quería hacer una pregunta. Si tengo, estoy curiosa. En cuanto a los comentarios de Henry sobre datos y el interés. En agregar algo en estos datos. Si algunas de estas conversaciones están pasando, no solo dentro de los centros de salud. Estas, estas conversaciones están ocurriendo entre los uh, proveedores de servicio que pudieran estar preguntando sobre la inestabilidad de estado de vivienda y realmente estoy uh, preocupada sobre este tema de um, um, de este problema inminente del desalojamiento y cómo podemos como comunidad ayudar a, de, a, a abogar involucrar o estar conscientes de la severidad del pro, del impacto son pues realmente un par de preguntas para cualquiera de nuestros oradores yo, yo tengo una idea sobre eso no es lo suficiente, pero quizá una parte con la reorganización del pro, de los programas desalojados con, por medio de housing for health, que tiene que ver con todo de, de lo que hemos estado hablando. Hay mucho énfasis ahí en recolectar y a, a juntar los datos. Es más orientado hacia las personas. Um, desalojadas, pero también tiene que ver con la inseguridad de vivienda. Uh, debemos de uh, incluir a las personas ahí. Y uh, porque ellos están mejorando sus datos ahora actualmente y sí, es muy bueno saberlo. Gracias. Creo que queríamos señalar algunos eventos. Um, Um, este jueves, um, la última en una serie de reuniones relacionadas a CORE y el condado y la ciudad de Santa Cruz tendrán, próximamente van a expedir su solicitud para propuestas. Estamos trabajando en refinar el modelo de inversiones de CORE, definir lo que es porque ofrecemos, es, es porque ofrecemos estos uh, estas pláticas y eventos. Hemos estado, hemos estado uh, teniendo unas juntas con los uh, proveedores de servicio que están solicitando los fondos y esta reunión el jueves será una reunión conjunta entre los colaboradores y patrocinadores sobre cómo aplicar este nuevo marco de core con un lente de equidad al proceso. Los, las reuniones han sido muy valiosas, valiosas este y hablar está abierto a todos, no solo a las reuniones, las organizaciones sin fines de lucro, porque queremos una variedad de perspectivas. Les animamos que si, aunque no haya venido a una de las juntas anteriores, si quiere darnos a comentarios sobre el modelo de las inversiones de CORE. También apoyamos algunos de los talleres para que las personas aprendan a cómo usar DataShare. Es una plataforma de datos que tiene todo tipo de datos e indicadores, no necesariamente todavía en cuanto a programas específicos. pero ¿Cómo nos va en nuestra comunidad en varias dimensiones de salud y bienestar? ¿Cuáles son las tendencias? DataShare es una gran fuente. Hay muy buenas herramientas: un tablero, eh, acceso a informes. Vamos a apoyar un, un uh, taller dirigido por el personal de DataShare el 18. Si usted quiere aprender sobre DataShare y cómo utilizamos, una C. y después vamos a tener unas conversaciones sobre cómo varias organizaciones están trabajando con la equidad racial. Vamos a tener con uh, personal de los departamentos del condado el 31 de agosto y después una conversación con líderes de organizaciones sin fines de lucro el 7 de septiembre. Muchas veces eso tiene que ver retiros, entrenamientos, con la mesa directiva, la gerencia, fijándose en las políticas, los procedimientos, las estructuras de programas, fijándose en cómo uh, proveer servicios y, y en, uh, en qué forma quizá a lo mejor se necesiten cambiar algunas cosas Estamos muy emocionados en cuanto a eso. Y le pedimos que usted comparta, como siempre, su... Um, cuando usted um, se sale de la reunión, va a haber una pequeña um, encuesta que le va a pedir que comparta. Um, esta encuesta, pues para que sepa, hay varias preguntas y usted tiene que contestarlas a todas antes de poder presentar. Son, um, son, siete, son siete preguntas, si sí, sí, por favor las puede completar y otra vez queremos agradecerles a todos por unirse hoy, por estar aquí. Nos encanta ver a muchas caras conocidas aquí en las pláticas y esperamos verlas en próximos eventos. Nos vamos a quedar en unas ideas, a, a, tiene algunas otras ideas y si se tienen que retirar, pues que tengan muy buen día. Y gracias a todos los presentadores por prepararse el día de hoy y nuestro equipo de traducción para que sea accesible a todos, Amy y Henry, de la idea de uh, celebrar a la semana de centros de salud y vamos a ver lo que pasará desde ahora hasta la próxima celebración y nos vamos a mantener en contacto.